Ya hemos visto cómo usar componentes y cómo conectarlos con Javascript para que el funcionamiento del componente sea el que deseamos, ¿no? sea, sea el correcto. Esta conexión la hemos realizado hasta ahora usando atributos data en nuestro código HTML, pero también es posible usarla directamente desde Javascript o en este caso directamente desde jQuery. Y para verlo, parto de un documento HTML en el que tal y como hemos visto en los vídeos anteriores, defino una ventana modal y un botón que la va a lanzar. Vemos que la ventana funciona sin problemas. Se abre y se cierra. Y que la conexión se ha realizado con el data toggle y el data target para la llamada a la ventana modal como con el dismiss, tanto en la cruz para cerrarse como en el botón de cerrar. Bien, pues lo que vamos a hacer va a ser desvincularlo. Vamos a borrar estas propiedades de manera que el botón ya no llame a la ventana modal y que los botones de cierre tampoco la cierren. En este caso, borramos el dismiss tanto de aquí como de aquí. Probamos el botón y vemos que ahora ya no funciona. Así que vamos a crearnos nuestro código Javascript. Venimos aquí. Y antes de nada, vamos también a cargar el fichero. Volvemos al código. Y como vamos a trabajar en jQuery, lo primero será crearnos la función onReady. que va a ser la función, como ya sabemos, que se va a ejecutar cuando el documento esté completamente cargado. Nuestro primer objetivo va a ser que al pinchar el botón aparezca la ventana modal. Así que vamos a buscar el botón, para eso utilizamos el selector de jQuery, y buscamos un elemento cuyo identificador sea botón modal. Vamos al HTML para comprobar que efectivamente el ID que buscamos es botón modal. Bien, esta función, este $botón modal, nos va a devolver una lista de elementos que tengan ese identificador. Como es un identificador, esa lista solo va a contener un elemento, al cual le vamos a aplicar el método on. método que nos va a permitir asociar un evento, en este caso el clic, con una función. Función que vamos a declarar anónima y la vamos a definir directamente en el cuerpo del método. ¿Y qué va a tener que hacer la función? Bueno, pues abrir la ventana modal. Y para eso podemos consultar la documentación y nos dice que la forma de abrir la ventana modal es conseguir el objeto de la ventana y aplicar el método modal. Para conseguir el objeto, me vengo al index, vemos que mi ventana modal tiene como identificador ventana modal, así que busco, selecciono ese elemento, Y ejecuto el método modal. Recargamos la página y lo probamos. Y aquí tenemos nuestra ventana modal abierta. El problema es que abrirse se abre, pero cerrarse todavía no. Así que vamos a asignar más código jQuery para hacer que cuando se pulse sobre el botón cerrar, la ventana se cierre. Así que venimos aquí otra vez, buscamos en el index, si nuestro botón cerrar, que aquí lo tenemos, tiene un tipo de identificador, efectivamente, botón cerrar, así que lo que haremos será obtener el identificador, mejor dicho, obtener el objeto a partir del identificador, para que cuando se pulse sobre él, cerremos la ventana, y para cerrarla, la documentación también nos dice que se ejecuta exactamente lo mismo que aquí, solo que colocando como parámetro la palabra hi Así que grabamos, venimos al navegador, cargamos la página, la abrimos, y ya podemos cerrarla. Pero yendo por este camino, además de poder lanzar cosas, de ejecutar funciones, tenemos la opción de controlar eventos. De eventos no generados por nosotros, no generados por el usuario, sino generados por el sistema. Es decir, de ejecutar cierto código cuando algo suceda dentro del sistema. Por ejemplo, vamos a hacer que la ventana modal tenga un contador y que ese contador se ponga en marcha en cuanto la ventana se muestre. Que ese contador avance, por ejemplo, hasta 10 y cuando llegue a 10, que la ventana se cierre. Así que vámonos al HTML y en el cuerpo, en el body del... La ventana modal, vamos a añadir un párrafo, por ejemplo, que le ponemos un identificador que sea contador. Y nos volvemos a JS. Lo que vamos a hacer ahora es algo parecido a lo de antes. Eh, antes hemos hecho que el botón modal, cuando se pulsase sobre él, se ejecuta una función. Ahora queremos que en la ventana modal, cuando ocurra algo que no es pulsar, sino que es que acabe de ser mostrada, ejecute algo. Ese cuando acabe de ser mostrada es un evento que genera bootstrap y que podemos cazar para ejecutar la función que queremos. Evento que aparece referenciado en la documentación y que es en este caso shown.bs.modal. Así que voy a buscar la ventana modal. Voy a aplicar el método on. Y en este caso el evento, como digo, es un evento de bootstrap que es shown.bs.modal. Por supuesto, la función que tengo que ejecutar cuando ese evento ocurra la definiré aquí dentro. Es decir, estructuralmente es lo mismo que hemos hecho antes, solo que en este caso este evento es un evento que genera bootstrap. Y ya simplemente nos queda darle cuerpo a nuestro contador. Vamos a poner, por ejemplo, una función aquí que se llame... Refresca número, que partamos de cero, función que le vamos a crear aquí abajo. Esta función es muy sencilla, simplemente lo que va a hacer va a ser incrementar en 1 el número que se le pasa como parámetro, posteriormente obtendrá el párrafo al que le hemos asignado el identificador de contador y va a cambiarle el texto poniendo el número que acaba de calcular. Si empezamos por 0, pondrá 1. En el caso de que ese número sea menor que 10, va a crear un timer de duración un segundo, que lo que va a hacer es que cuando acabe ese segundo llamará a la función refresca número pero en este caso, utilizando como parámetro el número calculado, que en este caso, por ejemplo, sería 1. Cuando el número llegase a ser 10, ya no entraría por aquí, sino que lo que haría sería cerrar la ventana modal tal y como hemos hecho aquí arriba. Así que vamos a grabarlo, venimos al navegador, recargamos la página y lanzamos la ventana modal. ahí lo tenemos. Cuando usar la conexión vía propiedades o vía jQuery depende de la complejidad del diseño y también un poco del gusto del diseñador programador. Posiblemente en páginas sin demasiada complejidad funcionar con HTML, funcionar con la propiedad data, eh, pueda sobrar. Además, las personas que tengan un perfil más de diseñador y menos de programador, posiblemente la prefieran porque resulta más sencillo. Pero en general con jQuery podremos hacer más cosas, o al menos podemos hacer cosas más complicadas. Por ejemplo, siguiendo con el caso que hemos visto, si quisiéramos que al apretar el botón no únicamente se abriese la ventana modal, sino que además ejecutase otra acción, por ejemplo una petición en AJAX, eh, la única opción que tendríamos sería trabajar con jQuery.